Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a muchachos Después de ver el intro del COF 94, arriba una belleza ¿Cómo están? Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos Vamos a jugar con el equipo mexicano una vez más Edith. play Characters, select. Beto Miranda, gracias Order select. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos. Eddie, bienvenido. Level 8. Oh, se me olvidó poner level 8. Dame un segundo. Tiene razón, Eddie. Ok. Tiene razón. Tenemos que ponerle level 8. Se me había olvidado. Battle settings. Ahí está. Para que no digan después de qué es verbo. Tengo que jugarlo alguna vez. Edit, play. Está fácil jugarlo. Hay que comprarlo. Select. <ríe> Order select. Order select. Battle in USA. Gracias, gracias muchachos. Bienvenidos sean. Por favor comparta, comente, reacciones. de los 13.000 juegos que tiene mi sistema es el mejor ¿cómo estás güey? bienvenido, gracias 200 estrellas. muchas gracias hermano a poco a poco ¡No! ¡Se asfamó! ¡Está sabroso el level 8, ¡Marco Domínguez! ¡Saludos muchachos! ¡Gracias! Alberto Tocayo ¡Marco Domínguez! ¡Viene Lucky! ¡Lo cancelé! ¡Y sí le había entrado! Arturo Rodríguez! ¡Gracias! Tiempo, si posible estar por acá, así es, Beto Miranda, gracias ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Excelente Oh, no se pasa de lado No se pasa de lado como normal Arturo Rodríguez, gracias, me llegó Por fin compré mi Arcade Se hice caso y no reparé aquel que había encontrado en un negocio Dios! ¿Te acuerdas? Oh, sí, güey Ahora sí lo recuerdo, Arturo. Menos mal, hermano. Juegazo, dice Líquido. Así es. Es una belleza. Y es que todas las reglas de este juego son lo mejor. ¡PPC! ¡Vamos a estúpidas! ¡Ay, mamón! ¡Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan! oye está complicado el juego nivel 8, eh! Tienes que correr tu ¿A ah, qué buen árbol te abirra! ¡Qué rimas, Marco! ¡Ahí está, listo! Las ruedas de 94-96 son las mejores ¡Amén, hermano, amén! ¿Me escuchan bien? O oh, le bajo a la música! Le bajo un poquito, ¿no? Lo, lo estoy sintiendo, lo estoy escuchando, perdón en mis audífonos muy muy alto Bueno muchachos Me acaba de llegar el micrófono nuevo No lo he instalado Aquí está el HyperX Quadcast Me acaba de llegar el día de hoy con su armazón Y todo ¿no? Ahora sí para que me escuchen Bien bonito Todo bien En in Corea in Korea. Todavía vendes tu mini, creo que aquí lo tengo, ¿sí? ¿Cómo andas? Alberto Blancas, me dormí un rato, güey. Llegando del jale, estuvo pesado el día hoy el trabajo. ¿Cuánto me quitó esa madre? No seas mamón, ¡No! La claro, neta me quedé dormido. Llegando del trabajo Por eso ya inicié tarde hoy tanto. Todavía tengo el minineo Geo, Lolo Me interesa comprarlo A Oaxaca 200 pesos wey Mándame un inbox y si nos ponemos de acuerdo Mareado. Muy bien. Ahora sí le va a salir voz angelical, dice a este güey. Aquí la tengo, mira. Héctor White, saludos, hermano. Claro que sí. El combo que me hizo la máquina. <muchas> Qué perro es el rebe, que perro está el así es, Beto. Leon Martins, gracias, Brando Placencia, gracias. Ánimo muchachos, buenas noches. ¿Tambio, no? ¿Tambio, no? ¿Tambio, no? Qué mentira, no falla uno el juego. Oh. Uh -huh. Bien medido me tiene Ya perdí un crédito Saludos, saludos Oscar Fretes, mira este Y más bien No, güey, ¿qué pasó? Está bien, en gusto se rompen géneros Ya perdí mi primer crédito Vamos a jugar con un equipo editado ¿Qué les parece? Paco Vázquez, gracias Voy a jugar con Kyo Takuma y Brian Gracias por las 200 estrellas, hermano. Gracias, gracias. La neta, este cof es una chulada. Río Casablanca, Geral, gracias. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Muy bien. Puétero. Yeah. No, este jueguito, si se pudiese jugar online, puede el juego Yo, perfecto. Person, de los KOF. El cof perfecto, fue... Pues. Una lástima Ya lo intentamos jugar por parse Simba y su servidor Y no No funciona muchachos Una lástima Tenemos eh, delay ¡Ah, me falla! Ah, se burló. Pensé que lo vencía antes. Porque su vaya, gracias. Mételo al CO al fight 2. No se puede meter eso al Fike 2. Mira las gráficas, güey, míralo. Es imposible. <risa> Ay, mamón. Qué difícil. Se fue buenísimo el juego, sí. El intro es un orgasmo. La neta que sí. No te lo voy a negar. El juego está buenísimo. Neto Cedillo, gracias. No me salió el poder me salió el poder. Para jugar online, sí. Una versión por Steam con rollback y todo eso. Me tiene que dar un viajecito, pero sin duda la lo... Sin duda que si sí, antes de morir tengo que hacerlo. Ya va a haber muy buenos retadores ahí en Perú para mí. Yo sí me le iba a pasar bomba. Para la llegada de un amigo que usa también. De gusta que jueguen a cuento pero no es team a poco. Excelente, excelente, Lalo Ramón Zambrano, saludos. Muchachos, muchas gracias por su like, de verdad. Se los agradezco cuando se dé, Lalo. Cuenta, cuenta. También a pisar con Charles. Iba a ser lo mejor pisar con Charcito, güey. Japan. Hay ABC para cancelar, sí Y un universal gracias Pistear con charcito donde de uh. ¡El rolón, hermano! ¡El rolón! ¡Escucha la canción! llevando el rey! ¡Toma, perro! ¡Boom! ¡One! ¡No one one no sé qué dice, pero quiero, quiero simular que dice number one, ¿no? ¡Number one! Acabo de campear a la, a la CFU, perro. ¿Cómo no se le puede hacer? Gracias, amor. Bueno, poder Ay, no voló, no voló, no voló Soberano es un juegazo, güey. La jugabilidad es la misma. ¡Mira el combo! ¡Mira el combo! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Fuleral! ¡Invertido! Como te incluido. ¡Claro que sí! ¡Todo con Brian! ¡Qué bonito es este juego, eh! Es una belleza este juego. Ah, mira los que me tocaron. Muchísimas gracias a todos. Ay. ¡Vamos! ¡A todos! ¡Qué bien, Gracias. ¿Tenía el... Yo tenía el corte de ese a los cuatro años, sí, sí me acuerdo. Pelito de hongo. Tira. Check Kim está muy fuerte en estos juegos. ¡Me la pela! ¡Sangre regalada, muchachos, por cortesía de su servidor. ¡Carlos Charlie! Así es. El full es tu frase Porque ya todos lo dicen Sí, es mía Que no le vendan piñas El full anal, Yo lo inventé Es una frase mía Que no le vendan piñas Aquí nació el full anal. Invertido con bautizo incluido. Y así inicia la frase. De hecho, totales es ¡Fular! Invertido con bautizo incluido. Le metió el dedo en el orto. Le dio mil vueltas. Y este, en lugar de quejarse, lo gozaba. ¿Se acuerdan? Esa es la frase completa. Así es. Todo completito. Dame más. Dame más chiquitito, decía Simba. Y lo pedí a gritos. Saludos, soldero. Poder Y se acabó. Yo la recuerdo desde la otra página. Es que sí, esa frase es mía. Sé que la van a escuchar en mil partes. Hasta. Mira, güey, la puerca lo dice. No sé dónde más lo he escuchado, pero sí. El, el Full Anuel es mío. Luego llegó un momento donde, por decir esa frase, ¿se acuerdan? Me bloqueaban todos los dedos. Y en lugar de no mames, teníamos que decir, no memas. Y luego decíamos, un Anastasio. todo con tal de que en aquel entonces la plataforma no nos lastimara, pero bueno. Ya pasó eso. Ya estamos al 100 parientes. ¡Ah, hija! El especial de Kirin Light es fácil. No te entendí, Lalo. Tendría que verlo, güey. Todo aquel que diga FURNL me avisa, lo voy a, a denunciar con Facebook. No, no es cierto. Nomás que recuerde: el funeral es el Tefi. Ay, qué mentira. Rodrigo González, gracias. Deje su like, Luis Aguilar, gracias. Wey, no le pega nada, Joe. Esto también hace el poder en el aire aquí. De pero te reporto nomás por escribir malas palabras, perro. Saludos, mal querido. Aquí anda el malcochado, muchacho. ¿Qué onda, mal querido? Qué milagro, güey? Estabas en el anexo, perro. Dejas de transmitir, ¿no? Oye, se pone bien ruda la máquina. Dame la chamba, ok. Mareado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Perro! ¡Boom! ¡Harta chamba! Y nadie lo quiere entender Ah, yo no lo sabía, güey Discúlpame, güey, yo no lo sabía Muchachos, muchas gracias, por favor, dejen su like Comparta comente Reaccione El stream Hágame feliz Con ello, hágame sentir querido Por favor, Nostar King, gracias y se me ayudan a llegar a las dos estrellas, no me quejo. Qué bonito escenario el de Inglaterra, eh. Además no porque sí, gracias, gracias Betino. Wey, qué pedo! ¡Ay, cabrón! ¡Míralo nada mamá! <risa> <risa> ¡No! ¡Gracias, Eric Clapton! Gracias, güey. Mi poichi. Bueno, que sigue Takuba, la voy a trabar. La voy a trabar con Cancelor. ¡Ah! ¡La iba a trabar! ¡En mi mente la iba a trabar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, me salió la BC, pero. ¡Uy, <laughs> qué pedo! ¡Oh! Funciona el cancel, el cancel de Takuma. ¿Takuma? <tose> ¡Ay, qué mentira! ¡Eso es! ¡Takuma hermoso, Takuma querido! ¡Takuma chulo! Hizo la chamba contra Mai, la neta, porque si no me iba a reventar la veneca. Lobo Rizan, me la pela. Entonces dices que lo haces con el Tiger Kick. Y luego la llave de Goro. No, qué complicado, oye. Saludos, Lobos. ¿Cómo andan muchachos? Gracias. Dejen su like, por favor. Yo, Clark, interesante, interesante. Buen sabanazo. Interesante la patada. Ahí está. Muy tátaro. Está bien Joe. Joe. Steven Calderón, buenas noches. ¡No se quemó! Yeah. ¡Otro intento! ¡No se quemó! ¡Buena! A ver ¡Pum! ¡No se quemó! ¡Ay, qué mamón! ¡No, ¡Oh, le pegó nada! Invita a Simba, ya vamos a jugar este co Es imposible, viejo, hasta el momento. Ya lo intentamos por parte y no se puede. Tiene mucho retraso el juego. Si se quedan, al final les pongo los videos que he grabado intentando jugar con él. No creen que no lo hemos intentado. Esta que campero es el juego, eh. Cazador a morir. Espérate, excelente go to hell. <coughs> <risa> China! ¡Sigue el equipo chino! ¡China! ¡Qué más! Muy coloridos los escenarios Repletos de cameos Vamos al azar, gracias. No manches, tío, casi no me ha servido. Qué buena rola cantada así Difícil. A ver contra Chin. ¡Chúpale, pichón! ¡Llévatelo! ¡Qué mentira! Más, uno más, uno más, uno más, uno más. Midiam <risa> <risa> <risa> <risa> Súya, gracias. La suerte del manco. Matur. ¿Quién diría, no? Que estas secretarias es después iban a estar en el juego. <risa> ¡El Black Noah! Gail, Akuma, a mí me la pelan todos. Yo soy, soy Sugar Daddy, Paylon, Gail y Akuma. Muy bien, bueno, sigue Rugal. Select, Order Select, Battle in Black Noah. Grabo un gameplay, Lalo, y lo ponemos luego. ¡Ay, mamón! Tremendo pierrotazo me pegó ahí. Sabanazo sabroso. Por la vida de la vergüenza, bueno. Viene el bueno. Y viene el rolón. Teren, teren, teren, teren. Escuchen la rola, por favor. Yo me voy a concentrar a jugar. Güey, qué pedo. No. No seas mamón. Te <laughs> cago. No seas mamón. ¡Ay, me pegó! la pelas, ¡Oh, oh! la primera, una, ahí está, me la peló Rugal, tanto tiempo jugando, el Cop 95 en, en, en, en, en, en Play Qué fea forma de ganar, lo siento Ya lo dijo Toreto. Ganar es ganar Así de simple Reiner Chaos, gracias güey Saludos Ángel Tello, me la pelas Compro94 es para Play 2, así es Listo, ya lo terminamos Vamos a lo que sigue. Ron, te run tepirón! Claro que no, güey. A la esquina. ¿Viste cómo cargaba y ahora lo atacaba? Así se le gana rugar al perro. 65 level 8, eso también estaría bien, güey Ya se acabó. Bueno, ya le gané a Rugal. Le gané como se debe. Y ahora vamos a, a practicar con Daimon. Bueno.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 Vean, uno, dos, tres, y luego presionas todos los botones. Ahí está, ese es combo. No me sale bien el Fall Driver aquí. No me sale bien aquí. En 95 la primera me sale. No, tiene que ser más dedicado el juego. Para eso la tengo que buscar, Oscar. Hago el cáncer. Queda parado, Diamond. Okay. Oso tocaré. ¡Ah, cabrón! ¡Ahí está! está! Wey, no me sale. Qué difícil es el cáncer de Diamond bueno, aquí. Ahí me sale ya. Ahí me está saliendo. Mira. Ahí me está saliendo. Dificilísimo. <risa> Ah, No cancelé ese golpe, no es 95. Con razón, güey. Ahí está. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Dale, borros! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Yo soy Tepi69, Pásala Bonito, los dejo con el intro de nuevo Y ya nos vamos Mañana, mañana más, mañana Una retita del Copa 24, no se lo vayan a perder Los dejo con el intro, muchachos! ¡Muchas gracias! Lolo Ferrer, te veo en Inbox Tenemos nuevo micrófono, recuerde Mañana lo conecto ¡Saludos a todos! ¡Buenas noches! ¡Pásala Bonito! ¡Besos!